La noche del 13 de marzo de 2004, la sede del Partido Popular en la calle Génova se vio rodeada de miles de manifestantes al grito de "quién ha sido y antes de votar queremos saber la verdad". Los manifestantes se habían autoconvocado mediante una cadena de mensajes de móvil. Asner de Rosita. Lo llaman Jornada de reflexión y yurdas y trabajando. Hoy 13M a. a las 18, sede del PP en la calle Génova 13, por la verdad, sin partido. Pásalo. Las concentraciones espontáneas, las noticias que publicaban las ediciones digitales de la CNN o la BBC, que señalaban claramente la autoría de Al-Qaeda y las primeras detenciones, forzaron una comparecencia del ministro de Interior, que manteniendo la sospecha sobre ETA, apuntaba por vez primera a la posible implicación del terrorismo islámico. El Pásalo supuso el primer caso de movilización autoorganizada a través de la red. El pistolazo de salida de la llamada revolución de los jazmines lo dio Mohamed Bouzizi al quemarse a sí mismo con solo 26 años debido a la falta de oportunidades. Este gesto lo convierte en un héroe y da inicio a las revueltas que acabaron con el dictador Ben Ali en enero del 2011 tras 23 años en el poder. Este joven de tan solo 26 años decide quemarse a como protesta a la confiscación de su puesto ambulante. Su desesperación personal es tal que se traduce en esta reacción tan dramática. La indignación de las clases populares en Túnez empieza ese 19 de diciembre en la localidad de Siribucit y se extiende por todo el país, cercando al presidente y allegados. llegados. Este es el inicio de la llamada primavera árabe o Arab Spring. La revolución tunecina o de los jazmines desencadenó una serie de revoluciones conocida como la primavera árabe, con resultados desiguales. Guerras civiles en Libia y Siria, aún sin finalizar. Caída del régimen en Túnez y Egipto con protestas que han llegado a provocar cambios en los gobiernos de Yemen, Argelia, Marruecos, Mauritania o Jordania. No puede entenderse la primavera árabe sin las imágenes de Buzizi inmolándose frente a la comisaría captadas por testigos. Sin las imágenes, sin su difusión, su muerte hubiese quedado resumida a una breve noticia sin capacidad para mover a millones de personas. Una publicación en Twitter recogía el análisis de un egipcio participante en las revueltas. Utilizamos Facebook para establecer la fecha, Twitter para compartir la logística y YouTube para mostrarlo al mundo. Las imágenes de la primavera árabe, protagonizadas fundamentalmente por jóvenes, generaron en la juventud europea y estadounidense la ilusión de que el cambio era posible. La Puerta del Sol se convirtió en la Plaza Tahrir, Madrid se inspiraba en el Cairo, y los indignados, que luego darían lugar al 15M, multiplicaron el alcance de su movimiento gracias a las redes sociales y encontraron un eco enorme en la prensa internacional que llegó a bautizar el movimiento como la Spanish Revolution. Mientras, la Plaza de la República en París acogió a Nuit Debout, la plaza Sintagma en Antena se convirtió en el escenario de las principales movilizaciones que dan lugar a la victoria de Siriza y Occupy Wall Street acampó en el Zuccotti Park de Lower Manhattan. En el mundo real se replicaban las redes creadas en el mundo virtual. O quizás las redes virtuales necesitaban concretarse en el mundo físico y apropiarse de espacios comunes en los que ganar visibilidad y construir su propio relato. Desde el inicio de los primeros más media verticales a nuestros tiempos, ha habido grandes cambios en nuestra forma de comunicación, favorecido por las redes sociales, que han permitido al usuario deje de ser un mero receptor de la información y se convierta en productor de la misma, es decir, en productores de información, o lo que es lo mismo, en prosumidores. Ahora los usuarios pueden analizar la noticia o la información, valorarla, comentarla y compartirla con sus seguidores, a la vez que tienen a su, a su alcance la posibilidad de generar nuevos contenidos, dando lugar al nacimiento de la autocomunicación de masas en palabras de Castell, haciendo que los más media dejan de ser los protagonistas exclusivos de la generación de contenidos, siendo las redes sociales los primeros espacios donde se están dando esos cambios, dando aún más vía libre a derechos fundamentales como el acceso a la información y a la libertad de expresión. Este fenómeno da paso a una sociedad democrática cada vez más participativa, con ciudadanos conscientes de su poder e influencia y sus aportaciones, y ahora mismo estamos ante una sociedad cada vez más creadora, crítica, activa y, en definitiva, movilizada. Este nuevo territorio no es patrimonio exclusivo de la ciudadanía. Las redes sociales se revelan como el escenario ideal para difundir noticias falsas. También son plataformas donde se propagan ideas y valores de diferentes posiciones, especialmente en el terreno de la política. En el caso actual de Cataluña se comparten puros y falsas informaciones por los prosumidores, en muchos casos con el objeto de influenciar a la mayor parte de la población posible, basándose en hechos reales por, pero distorsionándolos con el objeto de influenciar en la opinión pública, movilizándose y polarizándose aún más según los perfiles que se siga o se tengan agregados. Es muy difícil controlar la difusión de Facebook, ya que la tendencia actual es un prosumidor cada vez más activo y numeroso, y por otro lado, unos medios de comunicación politizados, que ejercen un papel activo en este aspecto, provocando que en las redes sociales los presumidores compartan sus noticias, con el mismo fin de influenciar las posiciones de la gente como estrategia en sus campañas. La capacidad de influencia de las redes sociales termina colisionando con la capacidad del poder para resistirse a las mismas. Podríamos finalizar señalando que las redes sociales representan una potente herramienta, pero a la vez una amenaza para la democracia. Puede ser utilizada por el poder político para perpetuarse y la ciudadanía, si no lee distintas fuentes, no conseguiría tener la información objetiva, contrastada y verificada. Si nuestra tendencia es seguir aquellos perfiles que empaticen con nuestro punto de vista, nos llegará solamente información afín a nuestra posición, provocando una sociedad cada vez más desinformada, inflexible y susceptible a a creerse noticias falsas o no contrastadas y asistiremos así a una polarización social mayor que influye negativamente en la democracia. Como siempre, la responsabilidad final está en manos de la ciudadanía, que tendrá que ser consciente que a lo largo de la historia el poder de cualquier tipo aliena a las masas.